Uh, se siente tan distinto haber sacado un vlog. Cuando no saco un blog como que lo siento en el cuerpo. Mi ánimo cambia, ando más enojón. En cambio, cuando sé que salió un capítulo, ando bien. Hey guys. Hey guys, miércoles es día de radio. Estoy camino a juntarme con un botón porque vamos a ir a farmear de nuevos Pokémones Además, el episodio pasado se trató de que hace 8 años vivo en Santiago y el día puse esto en facebook el de la izquierda es yo en el 2008 no, no eh, 2007 en la derecha es una foto que me saqué anoche ha envejecido mucho eh ahora sí vamos a jugar ¡Ah! Oh, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está en la esquina! ¡Está en la esquina! El gordo me acaba de hacer una crítica súper constructiva del blog y todo tiene toda razón, weón. Cuando el gordo tiene razón, ¿por qué tiene razón? Oh. Caminamos caleta, patón. ¿Qué pasa? Me salía a las 6 y media de la pega. Son las 8. Ya, digan chao. No puedo volverme. Tengo una nueva sección de tu blog. Una pregunta <risa> para tus seguidores: ¿Qué les gustaría que tuviera el blog de Sauce que no tiene hoy? Ah. ah. Desde chico que quise llevar un diario Tenía las películas, cómo la gente escribía, pensamientos y lo que pasó La cuestión es que nunca... Resultaba porque al final terminaba siempre escribiendo sobre los ratos malos Entonces cuando miraba atrás, me eh, encontraba solamente los ratos malos Entonces una de las cosas que me gusta de este vlog Es que puedo mirar atrás y ver qué pasó hace un año atrás Y en qué estaba, qué estaba haciendo De hecho, hace un año atrás eh, estaba logrando 100 suscriptores. Y llegaron 100 suscriptores en YouTube. ¡Eh! Ya, eso nomás Volvamos otra vez. Porque tengo que disfrazarme para la pega y tengo que eh, hacer manualidades y no he hecho nada. Oli, viable. Oli, misión cartón. Misión cartón. Misión. ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué mira? Bueno, como les contaba, nunca se me dio a llevar un diario. Culpo de la falta de disciplina y. A otras cosas más que no se me dieron y que, que llevar registro de un poco de todos los días se me hizo imposible llevar entonces ahora cuando yo miro lo que he escrito antes solamente me encuentro con pedazos inconexos que no tienen contexto entonces no los puedo apreciar de la forma en que me gustaría apreciarlo y es que me gusta la perspectiva que da la distancia me gusta poder ver mi pasado y verlo desde tan lejos que se me haga sentido Ver en realidad que algunas cosas fueron sumamente importantes y otras cosas no eran para nada necesarias. He estado jugando un poco con la idea de llevar un diario para documentar lo que no documenta el blog. Porque la mente, si bien es poderosa, también es muy frágil. Y la memoria, aunque suene paradójico, es muy mentirosa. Siento que documentar es una linda forma de conectar con nuestras propias experiencias. Y a mí me parece muy atractivo porque... No es que crea que todo pasado fue mejor. Me gusta volver atrás porque estoy tan cerca de mi presente que a veces no lo veo bien o simplemente no lo aprecio como debería. Este fue el episodio 293 y nos veremos el lunes. Lo malo es que cuando ando así no veo para adelante. Pero. <risa> <risa>